hola amigos bienvenidos a zona gravedad una vez que tenemos un poco la información clara de qué queremos en un amortiguador para nuestro coche de inercia llega el momento de encontrar físicamente un, un amortiguador que pueda adaptarse y hay dos mmm, grandes familias de amortiguadores que son bastante adaptables a nuestros vehículos a nuestros coches de inercia por un lado están los amortiguadores de mountain bike los amortiguadores de bici de montaña eh, por el peso de una bici de montaña comparado con una goitibera, por un poco los mm, recorridos de suspensión, mm, por una cuestión de coste, que también tiene unos, unos costes más o menos razonables, son bastante empleados. Eh, en general son bastante adecuados por una cuestión de, de recorrido, pues pueden tener unos recorridos, pues no sé, de unos 5-10 eh, centímetros aproximadamente, se adecúan bastante a, nuestra, a los recorridos de nuestras suspensiones en función del ratio de instalación que hayamos elegido. Generalmente tienen un coste dentro de lo razonable, claro hay que pensar que nosotros utilizamos 4 multiplicamos por 4 el, el coste, suele ser una buena estrategia buscar amortiguadores de mountain bike de años anteriores que generalmente se devalúan muy rápidamente en el, en el mercado y a nosotros nos sirven perfectamente. Y también es habitual encontrar amortiguadores de mountain bike con bastantes regulaciones, regulaciones en compresión, en rebote, en alta y en baja velocidad, digamos que nos da un poquito eh, bastante juego. Hay dos grandes inconvenientes que tienen los amortiguadores de mountain bike que, hay que tener siempre presente antes de decidirnos por uno de ellos. El primero, eh, los amortiguadores de mountain bike se utilizan en la suspensión trasera, por lo cual es muy importante evitar las interferencias entre el pedaleo y la suspensión. Por eso es bastante habitual eh, sistemas con nombres comerciales muy diversos de Pedal de plataforma estable, bueno, un montón de nombres comerciales que al final lo que hacen es eh, disminuir las oscilaciones de baja frecuencia, es decir, eliminan las oscilaciones lentas de la, de la suspensión porque tienen unos amortiguadores muy cerradas en esos, en esos tramos. Eh, en ocasiones se pueden activar o desactivar, pero en general a nosotros no nos interesa ese tipo de comportamiento del amortiguador, no nos interesa un amortiguador sofisticado que tenga Propedal, control de plataforma estable, etcétera. Y el segundo inconveniente que tienen es que eh, una bicicleta de montaña, cuando va descendiendo, eh, los obstáculos que encuentra son obstáculos muy grandes. Eh, son obstáculos de, no sé, de 10, de 20, de 30 centímetros de altura. Los recorridos de las suspensiones traseras de una mountain bike pues son entre, no sé, entre 8, 15, 20 centímetros. Son recorridos mucho más largos y con impactos mucho más fuertes que los que nosotros podemos tener en un coche de inercia circulando por asfalto. Entonces, los tarados de un amortiguador de bici de montaña son... Muy cerrados para nuestras necesidades. Son unos coeficientes de amortiguación altísimos para lo que nosotros necesitamos. Es razonable utilizar uno de ellos, pero siempre hay que plantearse la posibilidad de contactar con el servicio técnico de la marca o incluso al comprarlos eh, para que eh, nos hagan un revalvulado del amortiguador. Hay que exponerles el util la utilización que nosotros vamos a dar. Lógicamente hablaremos con técnicos experimentados. Y tenemos que decirles que eh, nosotros necesitamos unos coeficientes de amortiguación muchísimo más reducidos. Que tienen que poner un poco el, el juego de válvulas más abierto que haya. Si nosotros utilizamos un amortiguador de mountain bike estándar... Eh, lo utilizaremos siempre en la posición digamos, más abierta, con las regulaciones más abiertas, e incluso en esa posición puede ser demasiado cerrado, tiene una amortiguación muy intensa. Y por supuesto, claro como la regulación tiene un abanico muy amplio, con un solo clic de regulación probablemente nos hayamos pasado de nuestro rango útil, con lo cual en realidad, aunque sea un amortiguador regulable, para nosotros no es regulable porque no la podemos emplear hay también una opción complementaria, que es cambiar la densidad del aceite. El aceite tiene unos grados de viscosidad, eh, por una, una equivalencia SAE, -E, y se le puede cambiar un número menor, pues si tiene un SAE 10, ponerle un SAE 5, disminuir la, la viscosidad de este aceite. Pero siempre que vayas a utilizar un amortiguador de mountain bike, consejos, utiliza uno de años anteriores, utiliza uno que no tenga plataformas estables eh, para el pedaleo etcétera y asegúrate siempre de la posibilidad de poder eh, revalvularlo y utilizar eh, coeficientes de amortiguación más bajos y la segunda gran familia de amortiguadores muy adecuados para nuestros vehículos son los eh, amortiguadores de fórmula student o de fórmula SAE eh, son amortiguadores de competición de automovilismo de una modalidad eh, que es un poco la que más se parece dentro del mundo de motor a nuestros vehículos sin motor. La Fórmula Student en Europa, Fórmula SAE en, en América, es un concurso de constructores de, de monoplazas con motor eh, que organizan las escuelas de ingeniería de, de todo el mundo. Y compiten con unos vehículos, pues unos 200 kilos de peso, son muy ligeritos, poco más grandes que los nuestros. Y por eso los requerimientos de suspensión son más o más, más o menos en nuestra línea. Normalmente utilizan un recorrido de unos 5 centímetros en, en rueda eh, y unos tarados similares a los nuestros. Si nosotros buscamos un amortiguador de competición de verdad, de automovilismo, lógicamente, primero, el precio es absolutamente prohibitivo. Eh, y segundo, son unas dimensiones muy grandes. Son amortiguadores, lógicamente, para vehículos con unas longitudes entre ejes mucho mayores que en las nuestras, un tamaño y un peso mucho mayor. ¿no? Sin embargo, los amortiguadores de Fórmula Student son un poco adaptaciones de esos um, amortiguadores de competición eh, con un tarado ya adecuado a nuestras necesidades y con una calidad muy alta y muy desde luego muy adecuados para nuestras necesidades. Los precios, lógicamente, están en una horquilla mmm, alta para un coche de inercia eh, estándar, pero mmm, se puede, se pueden encontrar alguna cuestión interesante, incluso contactando con, con, con estas escuelas de ingeniería, con vehículos de años anteriores, o contactando con los fabricantes, pues como Sats, como Coni, como, como este tipo de marcas, eh, a través de internet se pueden encontrar un poco las gamas que tienen específicas para Fórmula Student.